Hola, hola, buenas tardes. Aquí somos comentando un día a la taberna. Y hoy volvemos con Total War Warhammer 3 en nuestra campaña con los Reinos Ogros. Retomamos esto en el capítulo número 9 de esta Odisea. Tenemos aquí a Grasientus Diente de Oro, ya. Bueno, involucrado, más que involucrado, <risa> infiltrado en el. en el reino de Slanesh Y. Por ahora, bueno, tenemos aquí a, a Miao Jin, la dragón en la tormenta, que también se ha metido con nosotros a este reino. Entonces nosotros vamos a tratar de venir por aquí ir bajando los círculos lo más rápido posible, a ver si podemos llegar hasta aquí y recoger un arma de príncipe y demonio, pero mientras tanto, tenemos que gestionar el resto del reino ogro, así que. Dicho lo dicho y visto lo visto, bueno, estamos en una dinámica un poquito negativa. Así que a lo mejor será a ver si nos podemos mover un poquito o al menos crear una dinámica positiva de ingresos. ¿Dónde está? Ahí. Mantenimiento de las unidades, las unidades de campamento, reemplazo de bajas. Gula. Vale, vamos a meter esto. Vale, que es, reduce el coste de las unidades del ingresos generados. Uh, vale, vamos a meter esto. Vale, con esto ya estamos bien. Reclutar unidades para el campamento De momento tenemos tres de Nauras Vamos a meter una de Gros Toro Por ir metiendo gente aquí uh, Esta caravana Espero que no nos ataque Solo espero que no nos ataque Vamos a ir trayéndonos a este señor Hacia allá Porque podemos, ¿no? Vale, ya está con el movimiento de campaña Vale, bueno, pues nos acercamos para allá Y listo de momento todas nuestras ciudades están bastante bien acompañadas. Vale, perfecto, veremos a ver cómo lo gestionamos. Vale, con esto, siguiente turno. vamos a ver qué pasa y cómo nos podemos mover. Oráculos de Defense. Las provincias. Vale, ok, no nos han atacado dentro del círculo, así que parece que tendremos otro turno tranquilo. No nos debemos preocupar entonces, vale Vibra azul, tierras yermas Es que de momento teniendo solo Un ejército Vale, no se hacen nada Bueno, vale, o sea, están todos ahí rondando en pico sereno Pero tampoco nos Nos molestan más de lo necesario Vale, misión cumplida Más 200 de ingresos al acabar el turno Perfecto, nos dan 500 de tesoro Eso me gusta ojo Una horda cerca de aquí, mi señor Avanza llevando tras de sí a toda su civilización Uy, cuidado. intentan entrar en tus tierras. Vale No hay ningún otro Portal del rollo, ¿no? Por aquí cerca, en nuestro territorio, por lo menos No, estos son Ogros Vale, no, estos son orcos Vale, pues nada, vamos a dar la vuelta Y vamos a ir hacia allá Vale, vamos a siniestra y ahora subiremos para allá porque tiene... A ver, tiene toda la pinta que van a venir a por nosotros. Pero, uh, aquí ha salido otro ejército. Hay que cerrar siempre que salgan. Siempre que salgan, por cualquier motivo, hay que coger y cerrarlas. Pero vamos. 100%. Eso es indispensable. Vale. Ok. Vale, pues de momento aquí nos quedamos reclutando. Y poco más podemos hacer. Uh, tenemos aquí... Vale, ¿qué queremos hacer? Propaga una plaga, ejercicios locales, corrupción, coste de reclutamiento o control y crecimiento. Sí, no, es lo que toca. Vale. Ok, con eso claro. ¿Dónde está nuestro...? Sí, Dios, Dios, Dios. Vale, vamos al reino de Slaanesh. Es que la carne, en verdad, si lo piensas, es súper problemática. Vale, bajamos por aquí. Vale. Uh, a ver. Tesoro. Dentro de este círculo hallarás montones de oro y tesoros inimaginables. Son sin fin de riquezas al alcance de tus manos. En el mundo de los mortales, tu tesoro estará a reventar. Piensa en los ejércitos que podrás reclutar y los edificios que podrás construir. Y para conseguirlos, tienes que aceptar los lados del príncipe oscuro. Anillo de rubí. Oh. oh. Y no podrá volver en bastante tiempo. Uf, es tentador, eh. No, no, vale, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¿A dónde vamos a ir? Vale, yo creo, bueno, imagino que están en una distancia equidistante y ellos no pueden bajar. Vale, iremos hacia la del norte. Uh, esta señora se ha pirado, eh. Vale, trataremos de llegar hasta aquí. Vale, ok, con eso, listo, siguiente. Uf, era muchísima pasta ¿eh? el único problema que tenemos es literalmente la cantidad de, de carne que como estemos en una dinámica negativa de carne lo vamos a pasar súper mal vale full. ¿dónde estás tú? ubicado vale, ya estuve con el mapa más o menos vale, te acepto custodios de jade vale, van pasando a las regiones Es que si, si el, el problema está en, si la única dinámica es esta dinámica y tenemos que recoger sí o sí el alma del Señor, salir ahora, o sea, a no ser que sea estrictamente necesario, salir del reino no nos sirve. Porque no nos sirve. Tecnología investigada, cebo vivo coste de reclutamiento menos 10% de las gargantúas Vale Uh, Flageración ante impuesta El suplicio debe ser severo Nadie puede castigarte más que tu propia persona Los rasgos obtenidos en el reino del cap Se pueden eliminar Opa, epa, epa, epa, epa, ¿dónde está? Aquí Se pueden eliminar al guarnacerse en una capital provincial O en asentamientos que tengan edificios de la cadena de protección Control, menos 3, liderazgo, menos 5 Vale Ua. Ok Vale, aclarado Opa Auxiliares Tenemos aquí cosas que ubicar O cosas nuevas no. Oh, no A lo mejor sobrenombres No, y no llegamos por ninguno de los dos rincos uh, uh, uh, uh. Vale Vamos a ver si podemos cruzar por aquí No podemos cambiar de actitud no, pero si cambiamos no llegamos. Vale. ¿Qué nueva tecnología vamos a incorporar? Más... Fosos de fuego más grandes. Sobornos. Vale, este está bien. Creo que sí, ¿no? Re... Rango al reclutar las unidades más uno. Eso está muy bien. Tiendas más grandes. excedente de policía más uno. A los campamentos recién desplegados... Carnicería del campo de batalla un 10%. Ok, o sea, entiendo. Está bien, está bien, porque la idea era... por Cada aliado. Es, es que son todas súper interesantes. Vale, vamos a irnos para atrás, porque estas más o menos... Eh se pueden descartar o se podrían descartar dentro de lo que cabe porque ya tenemos aquí las que tenemos y, y podríamos tirar por estas vamos a coger es que no sé si meter aquí fosos de fuego más grandes para que el campamento crezca más rápido de forma sostenida vale vamos a meter la, los fosos de fuego esto al fin y al cabo nos va a hacer crecer más rápido y son solo cuatro turnos, vale. Señor guarnicionado sin mover. No, esto está mal. Nos vamos a mover. ¿Dónde, dónde ha ido? Uh, vale. Hasta aquí se ha movilizado. Tenemos mucha maldición, ¿eh? Por ahora. Pico Sereno aquí me lo están hinchando. Cosa mala... Vale, Boca en Llamas, esto lo hemos conseguido sacar adelante. ¿Qué nos vamos a poner? Reemplazo de bajas, Gula... No, es que esto, hasta que no tengamos el campamento al 3, poco vamos a hacer. Vale, no, y esto cuesta... Ah, no, no tiene coste de reclutamiento, creo. Pues nada, vamos a ahorrar y vamos a hacer dinerito Y ya está Sí, sí, sí sí Vale, pues nada, vamos a ahorrar Mejor de construcción disponible No Enséñame otra, vale, pues nada Fin de turno creo que va a ser ¿Podemos sacar aquí algún cazador O algo por el estilo? No ni matarife, ni panzafuegos. Sería necesario para tratar de cargarse a estos dos, la verdad. Porque si no nos van a... Pero vamos, nos van a hinchar con la corrupción. Vale, tenemos que parar hasta aquí, a este ejercicio de corn y ya. Sí. Por pues lo que respecta a nuestro trabajo por ahora... Buah, oh, ahí hay que ir a cerrar la falla, vale. Eh, pues nada, fin de turno, avanzamos y para adelante. Puf, puf, puf, puf. A ver qué sacamos del palacio de Glanesh. Es que es eso. Mm, o sea, no es que requiera un Rus, pero sí que. ¿Qué queréis? Unirse a la guerra contra las provincias septentrionales. ¿No? A las occidentales, que es toda esta zona norte, pero nosotros no hacemos nada aquí. Hay muchas fallas abiertas, tío O sea, tengo que limpiarme Y me pagan esto Bueno, te lo acepto por el momento, vale Vale Uy, hay un ejército por ahí, eh Vale, eh, tendríamos que empezar a movernos Y tratar de obtener un nuevo Ejército Pero bueno, con la dinámica negativa Que tenemos de oro, mal ha la ciudad caída, espero que no caiga. Irónicamente, señores de Stanton, dis, disidentes de Jinsen, vale. Acción destruida. Reduce el mantenimiento de unidades a menos del 80% de los ingresos, vale. Dios, uh, si ingresamos pasta ahora, ¿no? Lugar de concentración tribal, misión asignada. Vale, ¿dónde está esto? Lugar de concentración tribal, ¿dónde está? Lugar de concentración tribal, esta Vale, pues acabaremos de rec... Acab... uh, Acabaremos de investigar Esta de aquí, los fosos de fuego más grandes Meteremos la carnicería de campos de batalla Y luego iremos al lugar de Concentración tribal Vale, que hay que literalmente Tiene el árbol súper grande Vale, que yo creo que eso Será lo mejor para nosotros Aquí ¿Continúa cayendo la carne? Sí, pues nada, para adelante Vale Aquí sigue aumentando el descontrol Y las plagas, bueno Vale, esto Mantenimiento más barato No, no, no, no, no Tenemos que llegar hasta aquí Tenemos que ser capaces de llegar hasta aquí 8 de reclutamiento tenemos Buah, dos que bajamos, súper lentos bueno Eh, no podemos reclutar nada No, no, no, no, no No podemos reclutar nada de nada Vale, pues nada Ok, nos olvidamos de esto Tenemos este ejército aquí peligroso Hay que hay que apropiarse de muchos Pabellones o campamentos de Reinos Ogros Porque si no... O sea, mejor unidos que no Uh, no podemos bajar aquí Déjame bajar Vale Te adentras en el círculo Y se topan con ríos de pino y meses De banquete cubiertas de suntuosos manjares Una diablilla aparece portando una bandeja cubierta Con una tapa protector de cristal Promete que en su interior hay comida digna De los dioses que lloverá Sobre tu imperio en el mundo mortal El círculo de la glotonería Reemplaza de bajas 200% Buah. esto es una locura, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿La, la, la, ¿la aceptamos la ofrenda? ¿O... Pff, es que son es 20.000. Bueno, que con 20.000 tampoco hago nada. Aunque el crecimiento en todas las provincias es muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo. Nos daría para completarlo todo. Vamos a avanzar Hemos venido aquí a por lo que hemos venido Nos queda movimiento No Y, y poniendo no. no, no, no Porque ya hemos hecho la acción de cruzar el portal Vale pues Cada vez estamos más cerca Sí, de hecho nos quedan dos círculos y ya está Vale eh, ¿Qué queremos construir ahora? Vale, literalmente nada. Vale. Ok, pues nada para adelante. Continuamos. Porque el ejército. Sí, el ejército de la derecha lo hemos movido. Oráculos de Tezench. A ver, ¿qué más tenemos para mover? Master, Tribatruenos, ¿qué creéis vosotros? Alianza defensiva y nos pagan 200. Amenaza menor. ¿Me consideran una amenaza menor? Oye, qué feo, ¿no? Bueno, ok. Alianza defensiva. O sea, estáis aquí al sur. Muy, muy al sur. O sea, esto. Uy, esto, así rollo. Venga. ¿Es, es caminable? Ah, no, esto es todo montaña. Vale. Yo, hombre, el lagarto, bueno, pues yo qué sé, te lo firmo, pero tampoco vamos a querer bajar mucho, ¿eh? Uh oh. nos están tratando de asediar esta ciudad de nana. Nuestra ciudad de Nana. Creo que nos va a tocar sacar otro ejército, ¿eh? Como ya habíamos planteado. Pues no me parece mal tampoco, ¿eh? Sacamos un, un tercer ejército. Y empezamos a barrer. A ver. O sea, me preocupa. No, es una caravana y ya está, ¿no? Vale. Bueno, aunque aquí tenemos carne... Vale, mm, no, no, no es mala opción, maestro carnicero, deshuesador, carne tenía en batallas, inteligente, estratega, capacidad de movimiento en campaña, fofo, más de unidad, 15%. Bueno, no creo que sea mala idea, ¿no? Bueno, tenemos 4.000, son 340 de... Vale, o sea, ok, es un... Pequeño paralizador, pero bueno. Vamos para adelante. Bocañamas, campamento. Ogros toro con puños de hierro con armas dobles. O ogros normales. Vale, vamos a meter dos con puños de hierro, que estos están potentes. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, no vamos a mejorar nada de esto El en graso intro está bien Caracra. Takken... Este, este, este... Aquí... Uh, vale, tenemos para poder mejorarlo 1500... Vale, me sirve Vale, vamos a cerrar esto, esto ya, Eso ya lo sabíamos que lo íbamos a hacer Vamos a venir aquí, vamos a cerrar la grieta Cerrar la grieta... Uf, vale, nos tenemos que pelear para cerrar la grieta Me parece correcto Vamos a por ello Que aún no hemos tenido El fragor de la batalla en el capítulo de hoy Vamos a darle calor Vamos a conseguir un poquito de carne Que nos viene bien Nos tenemos que pegar para ello Pero vamos, con el ejército que llevamos Y contra lo que vamos a luchar No debería suponernos problema alguno Además, utilizaremos esto para reponernos bajas porque la verdad estamos bastante mal o al menos estamos perdiendo bastantes unidades aquí en este ejército pero vamos, deberíamos ser una pisonadora vale, vale, vale, me gusta a ver si podemos hacer con la demostración esta de fuerza absorbemos algún que otro reino ogro o al menos alguna, alguna provincia por lo menos para poder tener mejor economía porque si no, solo con los Territorios que tenemos por ahora pff, están muy, muy cortos. Si queremos expandirnos y tener un tercer ejército, por ejemplo, vamos a ir bastante mal. Además, es que el, lo abrupto que es el territorio pff, no nos permite para nada, para nada tener el control. Porque tenemos que si una zona norte, una zona al sur, hay varias entradas. Eh, no, es muy complicado. Muy, muy complicado. No da pie. No, no da pie a poder defenderlo bien. Haría falta muchos ejércitos pequeños o... o... Uf, no sé. Habría que ver cómo lo planteamos. De momento nuestro objetivo... Los... Uy, ¿dónde están ellos? No los vemos desplegados. Vale. No tenemos... Vale, aquí estamos bien. Nada, vamos a ir de cara como siempre. Los Noulas aquí acompañando. Un poquito más apelotonados. Eso es. Sí, eso es. Vale. Esto va a ser el grupo 2. El 3, vale. Y un trío de ogros por aquí. Otro trío de ogros por aquí. Vale. Uy. Vale. Y esto. Perfecto. Aquí detrás para los toros. Detrás. Esto, vale, vamos a mandar esto por aquí primero. Y con todo esto, vamos a avanzar en grupo que no deberíamos tener problema alguno. Vale, en grupo 3. Vale, lo que más me aprieta un poquito. ¿Vienen ya de cara? Sí, vienen ya de cara. Vale, hemos parado bien. Grupo 2. Avanzar ya y a chocar. Nuestro héroe por este demonio de cor. Nosotros chocamos aquí. Tú. Vosotros avanzad. ¡Wopa! ¿Vale? <stuffed> vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Eh, aquí, aquí, aquí, aquí. Venga. Ok, bien. Con esa poción. Nah. Pasamos por encima. Pasamos totalmente por encima. Vale, el grupo 4. Aquí, aquí, aquí. A su señor, a su señor. Todos al señor, todos al señor. Eso es. Nah. Maravilloso. Grandioso trabajo de los obros. Hay más cosas por encima y se sabía. No tiene más. Ay, no, no puedo huir. Lo reventamos. Perfecto. Maravilloso. Victoria decisiva. Pasamos bastante por encima. Y ahora a ver, ahora a ver si podemos continuar bajando por los círculos del pecado y la tentación en el reino de Glanes Pero ojo. Vale, bueno, de momento la situación fuera está bastante controlada. 127 desplegadas, 8 perdidas. 4 noblars hemos perdido ahí. Literalmente, 4 noblars. Nada, pero está muy bien. O sea, no había oposición ninguna. Era frontalmente y todo por el aire. Vale, vale, vale, vale, perfecto. Nah, es que los ogros son brutales, y, y conforme vayamos desbloqueando el resto, porque estos son los ogros básicos, eh, o no dejan de ser los ogros básicos, si mejoramos un poquito, no me quiero imaginar lo que se tiene que venir. Eh, porque el cuerno que teníamos en el otro. Vale, a ver, unedar revestacitas, Car... carne, vamos a coger carne, porque si no, vamos a pasar muy mal. Vale, cerramos la grieta. Oye, ah, vale. Victoria, perfecto. Uh, encima tenemos. Vale, me gusta. Habilidades nuevas. Aquí estamos tirando más o menos al liderazgo, más o menos. Luchadores rudimentarios. A los noblars, jinetes de bestia. No tenemos. No tenemos nada. Vale, vamos a poner marcando el paso, supongo. A ver. No, aún no podemos coger inmortal. Con espada, rango al reclutar y capacidad de reclutamiento local, Mayor envergadura. Uy, esta está bastante, bastante tocha, eh. Vale, vamos a coger marcando el paso porque lo necesitamos para poder movernos mejor. Y ya luego, más adelante, trataremos de derrotar y coger el resto de, de habilidades. Vale. Vamos a... Vale, vamos a movilizarnos para allá Y vamos a recoger más carne de este ejército Vale, perfecto Pero vamos, del resto tampoco tenemos mucho Esto es otra caravana Vale, ya han podido derrotar los ejércitos de Nargel Muy bien, muy bien, muy bien Vale, no, y aquí estamos reclutando Vale, ok, mejor de construcción disponible ¿Dónde? Eh, no, esto no lo vamos a dejar aquí aparcado Sí, efectivamente ¿Qué, ¿qué tenemos para...? Porque, vale, estos son los tripas duras, pero no tenemos otro... Eh. No hay otro edificio del que reclutar cosas interesantes de este. Sí, literalmente. O sea, uh, gigantes. Cuernos pedrios con lanzarpones. Aquí, aquí, aquí, aquí. Es donde empieza lo fuerte, a nivel 3. Caballería de dientes, martirio. Come hombres. Uh, sueltafuegos O tirasobras No, o sea, hay unidades Bastante tochas Aquí, eh Vale, vale, vale vale. Ok, veremos cómo lo hacemos Pero lo importante es el El campamento, hay que darle calor ahí Vale Ah, no, no, no, finalizar el turno Sí, finalizar el turno, hemos completado Ya nuestro trabajo aquí Estamos solos, eh Ah, no, no, si no nos hemos movido. Esta mujer está en el piso arriba. ¿Vale? No vamos a llegar en un turno. Vale. Entregarse al placer. Un depravado lugar donde pueden cumplirse todos los placeres carnales. Los deleites eróticos de este lugar van mucho más allá de lo que puedes encontrar en el mundo de los mortales. Es decir, con el círculo de deseo. Control de ponencias 200. Vale, no, debemos avanzar Seguimos, uh, vale Y nos vamos a ir para el norte, antes de que venga Esta mujer Grita almas, tío Que yo creo que nos pasa por encima con todo lo que tiene Bárbaros teslanes, carros de la demencia Cruza infiernos Engendros o furias del caos Vale, obviamente iremos para allá Veremos cómo lo hacemos Fin de turno, vamos a ver qué tal Quiero llegar a por el El El, el príncipe demonio, tío Creo, yo creo que es un ejército Uuus. derrota valerosa dirección de bajas alta vale pues una vez llegados hasta aquí lo vamos a dejar y lucharemos o abriremos el, el próximo capítulo con este combate esta batalla, veremos a ver si conseguimos vencer y salir con vida del círculo de los deseos. Así que nada. Una vez llegado hasta aquí. Los de siempre. Espero que hayáis disfrutado el capítulo. Y ya sabéis. Seguidnos en todas las redes sociales. Y nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego. Adiós.